Durante 2020 y 2021, la situación no ha hecho más que empeorar. El creciente valor del Bitcoin en el mercado, que pasó de los 4.000 dólares al principio de la pandemia a los 50.000 dólares en los que se encuentra actualmente, junto con el desempleo provocado por el COVID-19 en las diversas fábricas de componentes, y la dificultad de obtención de silicio ha provocado que el precio de la producción de tarjetas gráficas, placa base y CPUs aumentaron 300% su valor base de mercado.